bueno primero que todo un gran saludo a todos eh, vamos a hacer un resumen de lo que fue la reunión de jueces pido disculpas porque la reunión de jueces eh, desafortunadamente tuvo un problema dado que tuvimos un inconveniente con la energía no pudimos terminarla de grabar entonces bueno, quedó corta vamos a hacer un pequeño resumen de cosa por cosa de lo que se habló en reunión de jueces el reto Bristol Race recordar que la distancia es de 1.50 metro revisar muy bien los anchos del carril listo eso es algo con bristol race eh, y revisar muy bien las condiciones de, del, eh, del robot no se pueden usar ningún tipo de llantas eh, sin embargo sí se puede usar hélices y vibración eso están las reglas entonces no hay ningún problema Bumper Bot, Bumper bot eh, realmente no se habló mucho de bumper, porque ya está muy regulado recordar que no se puede tomar el robot en ningún momento, si se toma para la prueba no se pueden agarrar los vasos si se toman los vasos para la prueba en ese momento no, así estén por fuera de la pista eh, estos vasos son... Eh, hasta el final tienen que estar afuera si en algún momento vuelven y, y, y entran, se consideran adentro listo el reto colorant muy importante, en ningún momento tienen que eh, tener código pre, eh, precargado. Eso es porque se les va a dar la información del reto el día de mañana, el, el día de la capacitación de Coloring, se va a asignar cuál es ese reto y van a tener una semana para diseñar la estrategia. El día que lo hacen, tienen que tener la mejor estrategia, si es con bloques, si es con código, no importa, eh, cómo lo van a hacer, pero no pueden tener código precargado ni copiar y pegar. O sea, tienen que escribirlo o hacerlo todo en el momento listo es lo tiene que quedar muy claro en coloring entonces ahí ya hablamos de Bristol race bumper bot y coloring vamos a hablar de Robesketch sketch y distro ah bueno de coloring antes muy importante cambió una regla ya no son 5 minutos eh, el tiempo máximo son 4 eh, se les aclaraba que la vez pasada quienes ganaron fue hicieron el tiempo de más o menos 35 segundos programación y, y, y ejecución entonces Créanme que 4 minutos Debe ser más que suficiente para hacer el reto es, En caso de no hacerlo Se asignan 5 Como una especie de penalización de un minuto por no hacerlo Y se cuenta que ha hecho Pero es más un formalismo que otra cosa Bueno, eso es en Colorant En el reto RoboSketch Y el reto Disdrill eh, eh, RoboSketch y el reto Disdrill eh, Tengan en cuenta Que mm, se puede obtener el código que quieran precargado ahí si sí no hay problema pueden tener bloques personalizados pueden tenerlos en una hojita como quieran porque no se da el reto hasta la hora de publicación RoboSketch va a ser eh, a las 8 de la mañana del sábado la publicación tiene hasta las 9 y media todo esto es horario Colombia que es menos 5 GMT y el Disreel se publica a las 9 AM hora Colombia ahora estos retos, eh, tengan en cuenta que eh, van en un proceso ah, que es que no nos dio que no cargó no pudimos enviar el video tuvimos problemas con la plataforma, todo eso si en caso tal de que ustedes lleguen una decisión de un juez eh, porque los descalifican o hay un, un tiempo que no es el, el están de acuerdo con él hay un recurso de apelación, todo eso está en el reglamento el recurso de, de apelación se hace una vez se recibe el, el, el, el, eh, el tiempo final del, del reto eh, y en un plazo de dos horas ¿no? de haberse recibido ese eh, esa información. Ahora, después de eso, tienen un plazo de dos horas para enviar la apelación y los jueces tienen otras dos horas para responder y esa decisión es final. ¿Listo? Cada equipo va, va, a, llevar, va a obtener una rúbrica. De calificación sin, y con un tiempo final, pero no saben su posición hasta el día siguiente cuando se publique. ¿Listo? O sea, lo que importa ahí más que saber si van de primero o segundo es: este es su tiempo final, por estas razones, están de acuerdo o no. Lo aceptan, aceptamos el reto, el tiempo, entonces ya ese es mi tiempo final. Ya al día de mañana se posiciona ese tiempo final con el resto de los equipos para tener eso en cuenta. Bueno en el eh, lo que son los retos de robot físico ya mencionamos Bumper Bot y Bristol Race tienen en la última hoja del reglamento unas hojitas y el Viper Race también que vamos a hablar enseguida de eso esos tres tienen unas hojitas de medidas al final eso es para que pongan la hoja impresa el robot encima para poderlo en el momento de mirar los jueces eh, mirar el, el mirar el tamaño otra cosa muy importante los retos que tienen pista en el, en el bumper board es muy importante que pongan un, dos cintas me, métricas en cruz una de forma horizontal en la mitad horizontal y otra en la mitad vertical en forma de cruz pegaditas con cinta a cada lado. de forma tal de que cuando lleguen la, la homologación solo muestren con la cámara ojalá sea un celular más fácil por lo menos en ese momento para mostrar, muestran principio, muestran final arriba lo mismo, principio, final y el robot encima de la hojita con las medidas eso se es, eh, es imprime en una hoja carta y ahí debe tener las medidas, listo eso es sencillo eso es para que podamos hacer homologación de robots en un minuto por robot listo, para, para agilizar bueno, eso es en cuanto a la homologación de esos tres retos a Viper Race, recuerden que también es en un metro y medio de, igual que bristol race de recorrido es autónomo el robot eso está en, en, el, en, el, en el reglamento es totalmente autónomo no radio controlado eh, bueno todo eso eh, lo tienen que tener en cuenta entonces ahí ya hablamos un poquito de los seis retos que tenemos el reto es desafortunadamente se canceló se pospuso por por falta de, de inscripciones eh, solo hasta el día de ayer iba a tener el primer inscrito entonces y hubo unos que se habían inscrito ya pues se pasaron por otros retos de en la semana anterior entonces se consideró eh, posponer para pa otro evento bueno eh, yo creo que eso es ya, en caso tal voy a, a publicar esto eh, espero que todos los equipos si tienen alguna otra duda recuerden que tenemos un grupo de, de chat de whatsapp eh, que por ahí me pueden escribir pues ya me escriben directamente a mí si tienen una duda no en el chat porque solo es, es de una sola vía de la organización pues ustedes solo pueden enviar información eso sería todo, yo creo que ahí resumimos todo lo que hablamos en esta media hora muchas preguntas que hicieron todas referentes a ahí primero, chicos vean las reglas re re revisemos reglas eh, todo eso segundo, situaciones puntuales en el momento que sucedan, la revisaremos. Recuerden, ahí hay una regla, la regla 3, que significa que todo, bueno, tres o 4 de segundo reglamento, que dice que eh, todo aquello que no está especificado es a criterio y a discreción de, el, de los jueces y el organizador. ¿Listo? Entonces, eh, el caso de los jueces no pueden resolver, el organizador también tiene ahí, puede tener la última palabra. Entonces, tengan eso en cuenta. Eh, ya se les envió hace poco ya, esto es la hora de la tarde ¿no? entonces hoy en la mañana hablamos esto ya se les envió también la información de los premios los premios va a haber premio en efectivo para primero y segundo lugar, que es algo diferente, en la, prim la primera edición solo hubo premio en efectivo para el primer lugar hay entonces hay acreditaciones para los tres primeros puestos de cada categoría, la única diferencia es que el primer puesto tiene paso directo al, al internacional que es una especie de mundial que va a ser de todos los RoboJams eh, de los eventos RoboJams de los diferentes países en octubre los otros dos, eh, el, el segundo y tercer puesto tienen a otro evento RoboJams, a un local para ganarse ese cup precisamente para que tengan la oportunidad de ganarse ese cupo. ahora, eh, también van a tener en primer lugar va a tener eh, el premio en efectivo Segundo lugar también, primero 70 dólares, segundo 30 dólares. Igual ya puse el, el equivalente en pesos colombianos para eh, los equipos locales. Y el tercer y el primer lugar también va a tener, además, o sea, el primer lugar tiene tres premios en total. Tiene premio de patrocinador, tenemos en total seis premios. Si ¿sí? eh, para la categoría Viper Race, ese tercer premio se extiende para los tres primeros no lo puse ahí en los premios porque es algo especial de la categoría, ese premio patrocinador en la categoría Viper Race, es una acreditación a loto Day ¿listo? recordemos que eh, entonces estamos hablando de que podemos tener en, en cada categoría entre los 130 150 dólares en, en total en, en premios eh, en valores, ¿cierto? entre premio en efectivo y premios en especie eso sería todo, de todas maneras vamos a publicar esto, se los envío lo deben estar viendo por el correo y lo deben estar viendo por el, eh, por el whatsapp cualquier información recuerden escribirme, muchas gracias